Hola a todas y todos, continuamos con el MOOC sobre inclusión y en este caso eh, nos vamos a acercar un poquito más a, a las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que usamos son importantes, ya que reflejan eh, nuestra forma de pensar y es interesante que podamos eh, reflexionar sobre qué palabras eh, utilizamos e incluso escogerlas. ¿no? Por ejemplo, eh, a veces usamos las palabras integración e inclusión como sinónimos, pero lo son. En esta imagen podéis ver una descripción bastante visual sobre eh, cuatro términos que tienen relación eh, con cómo concebimos la sociedad, cómo eh, agrupamos, aceptamos o rechazamos a, a las personas dentro, dentro de una sociedad. Vamos a observar primero eh, algunas diferencias o algunas características de la palabra integración y luego eh, nos enfocaremos en la palabra eh, Inclusión. Debajo de las, eh, de las presentaciones que adjuntaremos dentro de, esta, de, de este MOOC, tenéis las fuentes donde hemos eh, localizado eh, esta información, como por ejemplo, en este caso, el blog de eh, Repapaz. Eh, en el caso de la palabra Integración, dentro de este concepto, vemos que las personas son preparadas eh, para eh, los espacios o asisten a espacios especiales para ellas. ¿no? Se hacen cambios con el foco pensando en las, en las personas que tienen características no normativas, como por ejemplo la discapacidad o la orientación u otra orientación sexual, eh, y entonces son las personas las que deben adaptarse ¿no? dentro de la integración a los sistemas que ya, que ya existen. Las transformaciones dentro de la integración son superficiales, Solo se inserta a las personas que se consideran aptas. Se piensa que un grupo de personas con determinadas características son todas iguales. Vemos el ejemplo de la discapacidad. Se tiende a pensar eh, o en el grupo de las personas con síndrome de edad, aunque todas las personas eh, son muy cariñosas. Y no se, no se respeta la individualidad, las características diferentes ¿no? Entre, dentro de estos grupos. Además, se tienden a disfrazar las limitaciones para aumentar las posibilidades, las posibilidades de estas personas eh, de cara a la inserción. Si ahora nos centramos, cambiamos el foco y nos centramos en la palabra inclusión, podemos ver 10 eh, diferencias. En este caso, la fuente de esta información es la página web de Doble Equipo Valencia. Como vemos, eh, eh, definen o enfocan la palabra inclusión en, a partir de lo negativo ¿no? no se centra la inclusión en la discapacidad o diagnóstico de la persona se centra en sus capacidades no genera esp espacios especiales ¿no? sino que afecta a todos los espacios en general, todos los espacios han de ser adaptados eh, no, eh, no supone cambios superficiales en el, en el sistema supone transformaciones profundas además tampoco se basa en los principios de igualdad y competición se basa en los principios de equidad cooperación y solidaridad. Se centra en el entorno y no en la persona. No intenta acercar a la persona a un modelo de ser, de pensar y de actuar normalizado. Acepta a cada cual como es, reconociendo a cada persona sus características individuales. La inclusión no es dar a las personas lo mismo, sino dar a cada cual lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. No persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecerse de ella. Tampoco persigue que la persona se adapte al grupo. Persigue eliminar las barreras con las que se encuentran algunas personas y que les impiden participar en el sistema. Y tampoco disfraza las limitaciones, puesto que las limitaciones eh, son reales. Hasta aquí este repaso sobre las palabras que utilizamos para relacionarnos con la, in la inclusión, con cómo concebimos la relación de las personas entre sí dentro de la, eh, de la, de la sociedad. Nos vemos en el próximo contenido.